Estoy sipping, no sé qué, pero está todo bueno. Siempre por la pena el que, la mano en el freno. Hay días que me levanto y no pienso nada bueno. Y otros días que paso de todo, y días que me quemo. Y yeah. estoy en la ganga, manín. shangen, shangen. todo el rap y que aquí Agarré aquí que le foquen. No, no me lo pase que no, me da para el yo, bro. Todo viene ni fuera el lado. Este tiro de wow, tengo mis problemas a que. Like. Estoy fumando loco sipping ware. Estoy todo loco, le tiro de rares. Me saco poco, ya tú sabes.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 ya Shine Gang. Estamos en la casa de guau, guau, guau, guau, de guau, Yeah. Yeah, Kaiser, Kaiser, Kaiser. DK. K, ¿Cómo como Javi la música, Kaiser, Kaiser. Yeah. Estamos la casa de Estamos jugando de Crazy tú lo y no te mueves, no tengo lo que tú no tienes no Todo rato el Cage Dice no Dice que yo estoy ready Dice lo Yeah, y es que tengo huh, lo huh. que tengo, porque lo tengo de Kaiser. Y es que yo no te comprendo, uh, dime loco uh, que lo hacer. Hey, hey. Sabes que yo estoy online, Kaiser, Kaiser. es hey, hey. más loco de la casa, todo lo tiene de Kaiser. Everything de Kaiser, no sé lo Keiser. que dice. Mm. Todo es por la casa de Kaiser. Uh, estoy alerta, pero estoy ok. Uh, Como es yo tengo la aquí. Kaiser, Kaiser, Kaiser. Díselo, díselo, díselo. Kaiser, Kaiser, Kaiser. Keiser, Keiser, Keiser, Keiser Estamos en la casa de Keiser Keiser, Keiser, Keiser, Keiser, Keiser, Keiser, Estamos jugando de Keiser Keiser, lo tengo de Keiser Tú lo sabes, tú no puedes, payame my friend Keiser, Keiser Quiero un beat, lo tengo de Keiser Keiser, Keiser, Keiser, Keiser, Keiser, loco, quiero guay, tú no estás hermano, me el lío, uh ya, la la está prendido prendido ya, ya, ya, ya, ya, ya, le tengo Estamos en la casa de Kaiser. Estamos jugando de Kaiser. Estamos en la casa de Kaiser. Estamos jugando de Kaiser. Tú ganando 100 Yo suelto fuego la Tú Yo suelto fuego la Suelto fuego, la 3. Turbatools, turbatools, turbatools, el 3. Turba Tools, Turba Turba el qué? Turba Tools, Turba Tools. Hice la banda. Hey, Turba Tools, Turba Turba el qué? Hey, Turba Tools, Turba Díselo, díselo, díselo Si me despisto yo empiezo otra vez Trastorno de conducta a vez de los hate El j me pone los heroes. away Que lo guay, estoy en el that way Aunque me cueste lo mantengo shine Estoy en el modo, estoy super high En la noche he posteado el black Estoy super high, posteado el black Hago lo que quiero se me da bien Estoy reclamando a mi trozo del pastel Hay gente que no me puede ni ver Díselo, ¿el qué? What you say, ey, díselo, no lo sé, ey Hoy me levanté de case, ey, no entiendo lo que está pasando Turbo tool, estoy activado, viviendo la vida que me he inventado Lo siento mucho, yo no me he quitado, y lo intento pero me ha atrapado uh, Modo de Rayo McQueen, uh, super fácil, uh, uh, Detrás de la miel uh, como el oso Winnie, yo solo pienso en el Winnie Estás en Norta estás Tortellini, tú eres conocida como Fini Yo estoy bailando como Simi Jimmy, tú estás hecho un Chili Willy Y sé que no estoy en la ola, estoy en la orilla de Kimi. Estoy en la orilla de Kimi. Wow, no puedo dejar de estar vale. Tú ganando cien por Porte. yo suelto fuego la like camoltre. Tú ganando cien por Porte. yo, like Porte. yo suelto fuego la like camoltre. Tú ganando cien por yo suelto fuego la like camoltre. Tú ganando cien por yo suelto fuego la camoltre. Turba Tools, turba Tools, turba el qué? Turba dulz, turba díselo banda. Hey, turba dulz, turba el qué? Hey, turba Tools, turba díselo, díselo, díselo. Estoy en tu zona, estoy en el modo 1, 2, 3, 4, yo lo quiero todo. Tools. No estoy en tu zona, estoy en el modo 1, 2, 3, 4, yo lo quiero todo. No estoy en tu zona, estoy en el modo 1, 2, 3, 4, yo lo quiero todo. No estoy en tu zona, estoy en el modo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estoy super wavy, estoy llorando oro Estoy bebiendo Bombay, en mi casa solo A veces se me va la olla, pero lo controlo Ey, mm, Tú que uh, quieres de mí, te quiere de mí tú que quieres de mí Si no estás brillando, bro, contigo no jodo Estás hablando mierda, bro, contigo no jodo Sal del agujero, bro, lo estás perdiendo todo El shine por mi poro, yo casi me veo poro. Uh. Loco crazy, super flexing, estamos again. Uf. Balinao y tú me dices no sé qué. Ey. Tengo el 11, tengo el 7, tengo el 3. Mm. Todo el nuevo y hoy ya no lo reciclé. Mejor no lo diga, yo lo dije y se cumplió. Mejor no lo diga, yo lo dije y se cumplió. Mejor no lo diga, yo lo dije y se cumplió Mejor no lo diga, yo lo dije y se cumplió mm, mm, Como el que, hey, water, un splash mm, Aparta tu flash, yeah, aparta tu flash hey, Water, un splash, mm, como el qué, hey, Aparta tu flash, aparta tu flash No estoy en tu zona, estoy en el modo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 No me diga que lo va Porque estoy de fiesta aquí con mi compadre Porque estoy de fiesta lo y no me raye Porque estoy de fiesta aquí yeah, yeah. No me diga lo que pasa Porque estoy de fiesta aquí con mi compadre Salida, Cayendo en picado en la espiral, una vez más. Yo estoy construyendo medio mi estilo de vida. Siempre estoy brillando como si fuera una estrella. Yeah. Mm, tengo el yin, tengo, tengo el jean yeah. Pero no sé, coordinarlo. Pero no sé yeah. coordinarlo. Lo hago bien, lo hago mal. Lo hago bien, yeah. hago mal. Si fallo, vuelvo a intentarlo. No sé eso. si tengo una cua, cua, estoy solo bebé. Yeah. Tengo mis problemas, no todos los busques. Yeah. 24 de que okay. es, for el lobo, es que, que llevo la película que lo va. <risa> Porque estoy de aquí con mi compadre. <risa>